Bueno, vamos a empezar a resolver el ejercicio número 1 de la clase 9. Nos piden definir un nuevo tipo de datos que represente un producto. El producto nos dicen que tiene nombre, descripción y un precio. Después tenemos que hacer un programa que le pida al usuario los datos de ese producto, los cargue en una variable del tipo producto eh, y los imprima por, por pantalla. Como sabemos, para, para crear nuestro nuevo tipo de datos, vamos a empezar... Incorporando dos nuevos archivos Una biblioteca que va a llevar el mismo nombre Que nuestro tipo de datos Acá ya no, no, no nos estaba avisando Entonces voy a parar sobre mi proyecto Vamos a generar un header file Producto.h Y vamos a generar un source file Producto.c Fantástico entonces en producto.h en producto. vamos a definir la, la estructura. TypeDef. Struct. Product. Nos habían pedido que el producto tenga un nombre, una descripción y un precio. El nombre va a ser una red de char. Darle, para darle una cantidad vamos a generar un define. Nombre bien, 50. Bien. Vamos a generar otro array de para la descripción. También vamos a hacer autodefine, descripción en no sé, la descripción se supone que es un poquito más larga, así que vamos a darle 250 y por último un flow para el precio. Aquí ya tenemos generado entonces nuestro nuevo tipo de dato que sería producto. Vamos a guardar y volvemos a nuestro ejercicio. Nos pide que nos creemos una variable eh, del tipo producto eh, en el main, así que vamos a generar un producto. Vamos a Producto, por ahora. Y nos piden que la carguemos. ¿Sí? Para cargarla, nosotros tenemos que tener funciones que nos permitan cargarle el nombre, cargarle la descripción y, por último, cargarle el precio. Como la que tenemos ya desarrollada, de, si se bajaron este archivo, es la que nos permite obtener el nombre. Vamos a arrancar con esa y, por último, vamos a refactorizar eh, o vamos a partir de esa función. La vamos a copiar, la vamos a pegar y nos vamos a fabricar una. Que nos permite agarrar la descripción. ¿Qué diferencia hay entre el nombre y la descripción? Bueno, que en la descripción necesitamos aceptar cosas que en el nombre no. Por ejemplo, espacios, comas, puntos. Eh, tienen, tienen mayor eh, variedad de, de caracteres la descripción que lo que aceptamos para un, para un nombre. En la función que obtiene el nombre. Pero vamos a empezar usando esa que ya la tenemos. Entonces voy a arrancar haciendo un if y utilizando las, las funciones de las que, que ya tengo. Por ejemplo, utn-getNombre. ¿Qué pide que le pasemos? El puntero al espacio donde queremos guardar el nombre. Bueno, en nuestro caso va a ser punto ¿Sí? Nos dice que le pasemos la longitud de este espacio para no desbordarlo bueno, vamos a aprovechar que ya hicimos un Define que definía la cantidad de caracteres que esto tenía dentro ese Define se llamaba nombre LEN y descripción LEN entonces, vamos a poner acá directamente el Define no me, lo estaba, no me estaba haciendo orientation porque no tenía no el tenía include Ahí está, nombre n, Por otra parte, dice que le pasemos el mensaje. Entonces, vamos a poner acá nombre. Vamos a también incluir un salto de línea. Aquí vamos a poner, no sé, como salto de línea también, nombre Bien Válido. y la cantidad de reintentos. ¿Sí? Listo. El último parámetro era la cantidad de reintentos. Nosotros tenemos que preguntar si esto es igual o igual a cero. Y ahora podemos empezar a concatenar con and el llamado a las otras funciones. ¿sí? Entonces, muy parecida a esta. Nos va a quedar, ya que vamos a utilizar lo mismo. Nos quedaría aquí, a esta altura. Vamos a usar el nombre. Ahí vamos a poner. Puntado, puntado. Pero para cargarlo ahora ya en descripción. Ponemos punto descripción aquí vamos a poner descripción y aquí vamos a poner que la descripción es inválida. Vale, también vamos a dar dos reintentos. Y por último nos vamos a preguntar: vamos a hacer otro AND y vamos a hacer la llamada de la última función, que en este caso utilizaríamos un tm bajo. Get Ahí vemos las que nos ofrecen Número flotante Es levemente distinta ya que está validado un rango Entonces, ¿dónde vamos a guardarlo? Bueno, pide que le pasemos la dirección de memoria Donde lo queremos guardar Acuérdense que Acá no, no tenemos que utilizar el ampersand Porque esto, cuando ustedes lo leen todo junto Están haciendo referencia a un campo del tipo string ¿sí? Esto es una array de char Esto es otro array de char Pero el campo que vamos a poner ahora es un no es una red de chat. Entonces, si yo pondría esto, está mal porque estoy pasándole el valor de un flow. Yo necesito la dirección de memoria donde esto está. Por lo cual, lo antecedo con el ampersand. ¿Cómo sigue nuestra función? Bueno, quiero un mensaje. Así que vamos a pasar aquí un mensaje pidiéndole el precio precio eh, tenemos que decirle que el precio es inválido y ahora tenemos que validar un mínimo y un máximo, ¿sí? Vamos a ponerle que el precio mínimo tiene que ser 0,01 y el precio más, máximo, un millón. Cantidad de reintentos, 2. Bien. Si todo esto se dio, estoy en condiciones de poder hacer la impresión por pantalla, ¿sí? Ahí ya está... Pude obtener esta información. Entonces, ahora vamos a ver cómo le imprimimos, ya que nos quedó dentro de, de ese array. Por ejemplo, printf. Vamos a decir eh, el nombre del artículo, por ciento s. Vamos a dejar un guión medio, por ciento s para la descripción. Y acá vamos a poner su valor, bueno, es por ciento f. ¿Sí? Vamos a poner aquí, imprima con dos decimales. Para que quede un poquitito más elegante. Entonces, acá tengo que pasarle el primero aux, aux producto ¿sí? aux, no, no, no es, bueno. punto nombre, okay, yo sé lo que lo aux producto punto nombre, aux producto punto descripción y aux producto punto precio. Precio. Bien. Entonces ahí ya estaríamos en condiciones de poder probar nuestro código. Vamos a compilarlo. En algún lado hicimos alguna macana. Sí, acá. Contra barra N. Vamos a guardar y a compilar. Dice que tenemos un warning también nos mandamos otra macana Acá, contra barra N. Y ya veríamos esto. Vamos a complicar, no hay warning, no hay errores. Y bueno, me va a pedir un nombre. TV, sí, descripción. El problema que tendría yo acá, ¿por qué no me sirve esta función? Porque si quiero poner, no sé, eh, TV de 32. Y quiero continuar con esta información, me dice que es inválido Está validando un nombre. Entonces el nombre no soporta espacios. Y tampoco soporta números. Entonces voy a necesitar mejorar esa función. Voy a tener que hacer un tiene n get descripción Pero bueno, pongámosle una descripción válida. Yo que sé. TN. Y ahora pongámosle un precio. 10.20. Fantástico. ¿eh? Todo muy bien. Pero me olvidé de preguntar si el último es igual, igual a 0. Vamos de nuevo. Vamos a guardar. Vamos a compilar. Y nos vamos a guardar Nombre TV tv 10.50 Fantástico, hasta acá Está todo bien ¿Qué tendríamos que mejorar? Bueno, tendríamos que esta Cambiarla por un get description Que sería un pequeño ajuste Vamos a Utnc. Donde tenemos getNombre, nombre, vamos a necesitar llevarnos getNombre, nombre, es nombre y esta también. Y a estas tres le vamos a hacer un pequeño ajuste para que nos sirva. Esta solicita una descripción al usuario, luego, luego verificamos el resultado. Fantástico. La descripción posiblemente eh, sea algo más amplio que ustedes después podrían dejarlo en una función más genérica todavía porque quizás alcance con verificar que sea un alfanumérico eh, y aceptar algunos símbolos y cuestiones por el estilo pero vamos a dejarlo que sea rápidamente ajustado para este, para este ejercicio Entonces voy a llamar de acá a Get descripción. No necesito más cambios, el resto de lo que estoy haciendo está bien eh, y lo que va a cambiar es la de validad, que acá me tengo que preguntar si es descripción. Ahora venimos, volvemos a esta función, que es donde más vamos a tener que pensar. Y acá voy a preguntar también por es descripción. Fantástico. Esta la voy a tener que llevar para arriba con red descripción. Llega hacia el canal del... Es una descripción válida Y aquí tengo que ver, obtener un string válido como descripción Ya, no puede esta macana Solamente para copiar y pegar más fácil Y ahora me lo voy a deshacer Acuérdense que estas dos van a, van a estar declaradas como estáticas O sea, solamente van a poder ser utilizadas desde este archivo, así que lo tengo que poner acá arriba. La diferencia de lo que va a pasar con getDescription, que sí tendría que ir a parar el TNH, sí, es igual que nombre, pero se va a llamar getDescription. Fantástico. Guardo de nuevo y ahora nos faltaría el ajuste de la validación, o sea, hasta acá todo debería compilar. Si no nos mandamos ninguna bancana, si no aprovechamos para la redefinición. Esta. Get Description ¿Sí? Vamos a guardar, compilar. Hasta acá si no nos mandamos nada. Bien. Estamos bien. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos que ver acá cómo, aparte de aceptar este rango, también aceptamos otras cosas. Entonces, vamos a preguntar... Por ejemplo, vamos a incorporar algo de lo que iría Yo que sé, voy a aceptar del 0 al 9 Entonces a partir de que acepté del 0 al 9, si quedó todo bien Yo tendría que ahora poder probar Y como descripción podría utilizar también números Entonces voy a poner TV Y como descripción voy a poner TV 32 ¿sí? Ahí ven yo me, me lo tomo Pero qué pasaría ahora Tendría que ir aceptando otros caracteres como para no hacer el video muy largo, ustedes después lo, lo pueden analizar Pero podrían ir a la tabla ASCII y ver qué conjunto de caracteres son los que quieren aceptar E irlos concatenando acá, ¿sí? Yo qué sé, por ejemplo, yo voy a... Acuérdense que acá nosotros estamos entrando para buscar un error Y lo que estamos diciendo es que si está fuera de esto, está fuera de esto, está fuera de esto Es un error Entonces, por ejemplo, yo podría decir que para que esto sea un error, aparte, cadena tiene que ser distinto del carácter que quiero aceptar, por ejemplo, vamos a ver el espacio. Entonces, a partir de ahí, ya logré incorporar el espacio. Y si quiero seguir incorporando, Los puedo hacer de uno, de esta manera, o podría hacerlo por rango. Voy a la tabla de código aquí y analizo desde hasta donde quiero aceptar los caracteres, que sería como lo más lógico. Pero ahora, por lo menos, vamos a incorporar. El punto y el espacio Como para ver si esta lógica Nos quedó funcionando Y cerraríamos ahí con el ejercicio 1 Vamos a darle play Nombre, le vamos a poner tv Y aquí vamos a poner tv 32 Vamos a poner espacio acá en el medio Y vamos a poner un punto al final Como vemos lo aceptó perfectamente ¿Sí? Ya tenemos, tenemos esos caracteres incorporados, así que ya le quedaría con una mejor función de descripción.